tres intervenciones y después dejaremos unos minutos para, para que también podáis hacer vuestras vuestras aportaciones y preguntas. Empezamos con, con Eduardo Rojo, que nos... Tenemos aquí. La Laudatio sí nos abre nuevas perspectivas para el estudio del trabajo, que no del empleo, porque trabajo y empleo son dos conceptos jurídicamente y socialmente distintos y leyéndola hasta mañana para hacer los deberes, para venir aquí a ver los deberes. Eh, es una cíclica que vale la pena tomar en consideración para repensar cuál es el valor del trabajo en nuestra sociedad actual. La tercera cuestión es eh, que yo en mi vida profesional eh, trato cada día de aprender, aquí he aprendido mucho, y aprendo cada día de mis alumnos y alumnas que son aquellos que me explican la realidad de lo que algunos ya van precariado y que no dejan de ser de la forma normal para muchas personas de vida laboral. Y me cuesta en muchas ocasiones explicarles aquello que es el derecho del trabajo, el marco jurídico que yo de explicar, cuando sé que en muchas ocasiones al acabar la clase me vienen a ver de forma tranquila y me dicen que algunas de las cosas que yo explico no se ajustan a la realidad, a su realidad, que tienen toda la razón Cuarta cuestión... Eh, las relaciones de trabajo y de empleo también, en este caso, son muy complejas en la sociedad en que vivimos. Pararos nada más un minuto a pensar en la complejidad del mundo del trabajo. Personas que se denominan o que son asalariadas, personas que son autónomas, falsas o verdaderas. Personas con un contrato de trabajo indefinido, pero con un valor cada vez más relativo por la caída del coste de la indemnización y personas con contratos temporales de corta duración, aunque todavía no tengamos en España los contratos de cero horas legalmente como existen en otros países. Personas que trabajan en la economía regular y en la economía irregular, donde hay una parte importante de la actividad que afecta a la población inmigrante, por ejemplo en el trabajo doméstico. Pensar ¿Eh? también en las diferencias por razón de edad, por razón de género, por razón de nacionalidad. Y entonces en, en, el último, en los últimos momentos de intervención, como siempre hay que hacer alguna propuesta, ¿verdad?, y, y lanzar la debate, pues voy a decir algo. En España, pero no solo en España, sino en el conjunto del de ámbito internacional, pero me voy a referir en concreto a España y a Cataluña, tenemos un grave problema de debilitamiento del derecho al trabajo, como desprotegido constitucionalmente. No, el derecho al trabajo está en la Constitución, que quede muy claro. lo que pasa es que está siendo desprotegido por la lectura que se hace por parte del actual Tribunal Constitucional vinculado a la situación de crisis económica y por consiguiente debilitándolo, desprotegiéndolo de ese valor que tiene en el texto constitucional. Apunte simplemente para dar alguna anécdota y temas que no me suelen hacer ganar amigos la reforma laboral que ha llevado ese debilitamiento del derecho al trabajo del año 2012 eh, fue votada por el Partido Popular y por compañía Partido de la Unión eh, pero en cualquier caso no está además también recordar algunas cosas, para que todo el mundo lo sepa. Último, pero no, menos, pero no menos importante. Hay que apostar por una reconstitucionalización del derecho al trabajo. Y hay que apostar no por una derogación de normas laborales, que son posible también, sino por un fortalecimiento de las normas laborales que vinculan al mundo del trabajo y del empleo ante nuevas realidades que son sustancialmente distintas a las que eran hace 10, 15 o 20 años la realidad de la tecnología, cómo afecta a la vida de las personas, la realidad de la intimidad, las políticas de seguridad, de salud laboral. Y acabo, ¿sabéis lo que me dicen algunas personas cuando estoy en la mesa de negociación de algún convenio colectivo por la parte laboral? No me hablan de salarios. Utilizan dos palabras, la parte trabajadora, ¿eh? Dignidad y respeto. Dignidad y respeto. No hablan de salario, pero el salario es muy importante. Nada más, gracias. María la veo, que la, la tenemos. yo quería hacer dos puntualizaciones o añadir, complementar un poco los, lo que habéis hablado eh, y basándolo mucho en la experiencia con el trabajo diario con, con hombres y mujeres y familias que, que son las primeras que han sido víctimas de, de esta crisis y, y que pues a raíz de ello han, han pasado a una situación de exclusión o han ha agravado su situación. ¿no? Eh, una era el tema que decía, bueno, Tony lo ha comentado, en, en el tema de que la renta de trabajo es la gran fuente de desigualdades. Eh, Darío comentaba que, bueno, según el Papa Francisco, pues es difícil tener dignidad sin trabajar. Eh, yo añadiría algo más allá de lo que es puramente económico, ¿no? Y, y un poco eh, nos damos cuenta desde la Fundación que hay también dos, dos clases de trabajo. El trabajo que Hace que las personas se realicen como personas, puedan crecer, y el trabajo que hace que las personas pues, no se puedan realizar eh, porque pues, son explotadas, son emigradas, no pueden conciliar vida laboral y familiar, eh, no pueden crear, no pueden proyectar su futuro, no pueden desarrollar sus capacidades. ¿no? También cogiendo un poco lo que salía en la carta, en la encíclica que, de la hoja que nos ha pasado antes. Eh, estas, esto puede ser independiente del sueldo. Pero coincide bastante que estas son las personas pues, que normalmente trabajan también en trabajos precarios, que son las más afectadas por la crisis y que son las que eh, pues se han quedado mm, más rápido en el paro, han dejado de, de cobrar el paro ¿no? y ahora están en una situación de ingresos cero. Bueno, esta era una, una puntualización. Luego, eh, también me echaba un poco en falta lo que son, o sea, habéis hablado mucho del trabajo, de cómo hacer para, para que pueda volver a ver trabajo como tiene que cambiar, ¿no? Pero cuáles son las consecuencias que llegan a la, a la tercera palabra del título de la mesa de hoy, ¿no? La exclusión social. Y, un, bueno, desde nuestra visión, ¿no?, con, con el trabajo con esta gente, eh, vemos que las consecuencias de la falta de trabajo o de trabajos muy precarios son cosas, o sea, se tienen que tener muy en cuenta a la hora de volver a recrear o reinventar la sociedad eh, que, que viene a partir de ahora. ¿no? Eh, y no solo hablamos de medidas económicas, o sea, estamos hablando de que el hecho de no tener trabajo pues, crea baja autoestima en los hombres y mujeres, eh, crea tensiones, mal humor, crea violencia, lleva a violencia doméstica, Cambios en los roles de casa, cuando pasa a ser la mujer la que trabaja y el hombre el que no, con lo cual pues, el hombre se queda sin, sin poder ejercer el rol al que, para el que estaba educado. Eh, empeora o hace resurgir enfermedades mentales, este es un problema que está siendo cada vez más grave y se está detectando desde todas las entidades, las escuelas, ¿no? bueno, centros sanitarios. Los, todos los problemas de vivienda... Desahucios, no pago, la inseguridad que esto genera, ocupación de pisos, los pisos patadas, estos que pues entras dando una patada a la puerta, el volver con la familia extensa, con los padres, con los abuelos que con pensiones míseras están pagando lo de toda la familia, la sobreocupación, la el malestar con los vecinos por no pagar la comida. Todo eso son problemas que, están, que van a generar eh, muchos otros problemas más allá del hecho de que la gente vuelva a tener trabajo no porque van a tener consecuencias más a largo plazo luego todos los problemas emocionales nosotros lo vemos mucho con menores pero ya en las mismas los mismos padres y madres también los extranjeros el hecho de no tener trabajo pues la irregularidad sobrevenida que vuelven a quedarse sin papeles con la posibilidad de pues, que nos cojan vayan a ti en toda la tensión de seguridad y luego la lucha por los recursos que hay en los barrios, ¿no? por ir a servicios sociales, conseguir becas, conseguir pensiones, conseguir pymes, conseguir todo eso. La hostilidad que está creando entre vecinos y el aumento de la xenofobia. Yo trabajo en Badalona, en Badalona hemos tenido cuatro años al y ha sido justamente nuestro barrio donde hay un 50% de inmigración ha sido el barrio más votado, ¿no? al, que, al que, que más gente ha votado al BIOR. Pues es por todo esto. ¿no? Entonces, un poco el, lo que Darío ya decía de promover la dignidad de la persona eh, no es solo a través del trabajo, sino que todo esto pienso que es un pack que no se puede dejar de tener en cuenta a la hora de, de pensar, repensar ¿no? todas las medidas que ayuden pues, a, a tratar todas estas dimensiones. Gracias, María. Y seguimos con Ignacio. Yo eh, que... estoy llevando la contraria al Papa Francisco. Cuando dice que es difícil tener eh, dignidad sin trabajar, yo añadiría la pregunta: ¿trabajar para quién? ¿No? Porque sin duda que la gente que no tiene un trabajo remunerado no para de trabajar en, en todo el tiempo. No, no me extenderé. María he hecho, yo creo que ha he hecho un análisis muy completo y muy bueno de realidades muy concretas. Entonces igual tirar por, por un poco lo que se habría esta mañana de, del, del modelo más femenino. Eh, las mujeres en eso abren camino en la realidad cotidiana porque sí que verdaderamente son las que nunca paran de... De trabajar y ahí se abre una puerta, ¿no? que es el, eh, cuando está el, lo económico de por medio, sí que igual hay condiciones materiales de vida que, que, están, eh, que están cada vez más precarias, pero cuando tú sigues trabajando sin, sin un valor económico de por medio, lo que estás haciendo es cuidar las relaciones. ¿no? Estas relaciones eh, yo creo que influyen directamente en, en, en lo que son las condiciones culturales eh, de, de trabajo, es decir, la dignidad que aporta el trabajo ya no es solo por el, por el dinero, sino por lo que influye de tu persona con las otras personas, ¿no? Eso independientemente de, de, de lo económico. Después, por dar alguna vuelta a lo, que, a lo que se ha dicho también, eh, como contraponer la igualdad de oportunidades, que yo creo que estaría muy ligada al estado del bienestar y a lo que venimos viviendo desde hace tiempo, a la igualdad de condiciones reales materiales, ¿no? que eso creo que tiene más que ver con la autonomía, con la colectividad y con la autotutela de los derechos más que el estado de bienestar que sería la cesión de que otro te, te tutele tus derechos ¿no? eh, la, la PAH sí que nos, nos da un, como un primer ejemplo de, de lo que supone la autotutela de derechos y creo que la institucionalización de eso eh, puede pasar por, por la creación Igual me salto algunos pasos, ¿eh? pero para no extenderme mucho. Y, y también para, para poder hacer propuestas concretas, y no digo nada nuevo, pero sí que he mm, hecho de menos en el, en el debate como hablar de renta básica. ¿no? Creo que la renta básica tiene que ser una cosa que no ha salido, yo no sé si es porque ya se sobreentiende o no, pero creo que es el elemento clave para poder pensar la dignidad cultural más allá de, de la ausencia de, de trabajo remunerado. Gracias, Ignacio. Pues abrimos un turno breve de, de intervenciones, las personas que, que queráis la palabra. Eh, tengo trabajo yo, trabajo que está bien, eh, en una empresa pequeña. Eh, de las cosas que han ido diciendo los ponientes quería destacar eh, las que más me han impactado por la violencia propia. Teresa ha dicho, hay derechos hoy en día que no son reconocidos. Tengo un buen trabajo. Pero a mí mi jefe me ha dicho, tal cual, como excusa para no pagarme lo que me tenía que pagar, eh, todo el mundo sabe que los convenios colectivos destruyen lugares de trabajo. Eso es un Qué derecho. derecho. Que joya el jefe. Sí, y es un buen trabajo, sigo diciendo. Después, eh, Tony ha hablado de las diferencias que se generan dentro entre rentas de trabajo. Aquí me viene la reflexión del de gap generacional que se está creando. El yo soy de una generación y todos de mi generación no aspiramos a, a tener un salario y ya podemos entrar aquí en qué valores hay detrás y lo que aspiramos en la vida, bla bla bla. Pero lo que sí sabemos clarísimo es que como nuestros padres no lo vamos a tener seguro, esté bien o mal, pero no será así porque será mucho más bajo y mucho más mmm, precario. Enlazando con todo esto, Darío ha hablado de lo que es innegociable. A mí cuando hago horas extras, historias y los amigos se enfadan y me dicen pero ¿cómo aguantas esto que están explotando? Por dentro me duele. ¿Por qué me duele? Porque afecta a mi dignidad, está claro. Y me dicen pero no lo aguantes, tú tienes que decir que no, innegociable. Eh, bueno, aquí está otro trabajo hacer. Toda esta reflexión la quiero enlazar con otra un poco más cristiana, que también estamos aquí, eh, y es la palabra de qué se preocupan las flores de qué van a vivir, se preocupan los pájaros de qué van a vivir, no, porque Dios provee cuando hay unas encuestas que preocupan a la población, que es lo principal que preocupa el trabajo, la inmigración bla bla bla, el trabajo, el trabajo el quizás lo que nos pasa es que si tenemos mucho miedo y como cristianos creo que tendríamos que perder este miedo porque Dios y Jesús y... nos dicen que no lo tengamos porque habrá algo que que nos hará sobrevivir siempre, y aquí acabo. Yo vivo en un barrio, en la Hace pocos días pasaba por la calle, me llamo Placlar, voy allí y me encuentro con una pareja que conozco mucho, que él, ella, la silla de, de Ruedas, y con Y me dice, mira qué nos ha pasado, qué nos ha pasado. Venimos de la Asistencia social y resulta que me quitan a mí la ayuda para ayudar a mi mujer. Él tenía una pensión mínima, entonces le daban el 250 euros al mes para ayudar a su mujer, ¿eh? la ayuda familiar te llaman. Pero como él le ha aumentado el grado de dependencia, le quitan la ayuda 250 euros. Entonces se quedan sin los 250 euros y no pueden comer. Le dije: esto es así, y yo, pues esto es así. Yo como no, no soy conformista, me fui a ver los cuatro de sociales que trabajaban y les dije. ¿Esto es así? Dicen, sí, esto es así. Digo, y no decís nada, pues no decimos nada. No, no sé, la ley es esta y la ley es esta. Bien, yo pienso que tendríamos que pensar, no solamente los se cobran pensiones, sino toda la gente que está, cómo está y de qué manera está. Tendríamos que ver también todo, todo hablamos todos de la renta básica, de la firma de, de todas las lo que se dan, las ayudas que se dan y no sabemos de qué hablamos, ni de cómo se dan ni cómo se dejan de dar a mí me parece que tendríamos que tener una mirada sobre todo este mundo hablamos, salario ciudadano Pirmi, ley de la dependencia ¿qué quiere decir eso? pensad que la ley de la dependencia cuando la hicieron, la ley de la dependencia daba una ayuda importante a todo el mundo, tuvieron la renta que tuviera, la renta que tuviera ¿Eh? Yo me acuerdo de gente que me decía, mi madre cobra la, cobra la, la dependencia y no tiene ninguna necesidad. Ahora no hay, para nadie. No hay para nadie. Yo creo que nos hemos de preocupar también de todas esas pensiones y somos, sois vosotros los que tenéis que reivindicar esto. Porque hay muchísima gente que se lo está pasando muy mal y los servicios sociales de las que yo también soy, soy responsable porque lo he llevado. No basta con, con dar o dar lo que toca, sino que hay que luchar para que toque lo que tiene que tocar. Y creo que también es algo que tenemos que decir desde una reunión así. ¿eh? Si no tenemos la mitad de población que se tiene que conformar con las ventajas. Si queréis empleo, será precario. O sea, el empleo eh, eh, exige precariedad. Entonces, yo lo quería preguntar, es decir, ¿bajo qué paradigma eh, entendemos que podemos tener empleo sin precariedad. O sea, podemos aceptar, como se ha dicho en algún momento, decir, bueno, es que en el futuro el trabajo será flexible, no habrá remedio, hemos de ceder. ¿Hemos de ceder? ¿O existe algún paradigma que nos permita decir, no, no, el, podremos tener, es posible tener empleo y eh, dignidad en el trabajo a veces. la vez? ¿Qué la mención de las... Era Xavi? Ignacio? Ignacio, Ignacio, Ignacio. Ten... me lo has quitado de la boca. Básica. Porque si me hubiera dado más tiempo, yo quería acabar con una reflexión que no es mía, que es de un compañero de la universidad, que es Ricardo García Manrique, que le ha intentado pensar el tema del, de la dignidad del trabajo desde la filosofía política, cada uno se dedica aquí a su negociado. Un libro muy bonito, hoy os voy sugiriendo libros, es un libro, leeros los de, el, la libertad de todos. La reflexión sobre los derechos sociales y fundamentalmente sobre el derecho al trabajo. ¿vale? Entonces que es distinto de los derechos de los trabajadores reconocidos en las legislaciones europeas actuales. Él intenta pensar el derecho al trabajo desde la filosofía política, no desde el, no desde el derecho laboral. ¿no? Entonces, claro, Luis habla de cómo expulsamos la precariedad del, del empleo. ¿Alguien ha hablado del de trabajo como realización? María, estoy muy de acuerdo con desde la primera palabra hasta la última de lo que has dicho en todo. Pues sí, pues una medida que en principio pretende resolver estos dilemas es la renta básica. Es decir, se supone que la renta básica revoluciona el mercado de trabajo hasta el punto que te da un margen como ciudadano para no dejarte emplear precariamente, digamos y desvincula el trabajo de la supervivencia. Y cuando tú desvinculas el trabajo de la supervivencia, estás fortaleciendo el vínculo entre trabajo y realización. Porque si tu decisión de trabajar no tiene que ver con la supervivencia, entonces tu decisión de trabajar tiene que ver con si tú te realizas o no, porque la supervivencia te la resuelve la renta básica. Con lo cual, aquí habría un cambio cultural de fondo, de fondo, de fondo, de estos que Polanyi diría, esta es la gran transformación 2.0, digamos, ¿no? De hecho, la que rectifica la primera. Porque claramente explica Polanyi que lo que hemos hecho, nuestras sociedades capitales, es construir desde la política, por cierto, este vínculo, digamos, entre trabajo y supervivencia. Esto es lo que se construye con el liberalismo, ¿eh? digamos, que la supervivencia está estrictamente vinculada a, al trabajo. Pues sí, pues vamos a tener que poner la renta básica también como una cuestión central en los debates de políticos y sociales, ¿de Lo que pasa yo con la renta básica, que soy un miembro de la red desde hace 20, 20 años, no porque tampoco soy tan mayor, ¿eh? pero desde hace mucho estoy entre, entre Darío y... No sé. ah, es tan importante que hay que hacerlo bien. Es decir, lo único que pido en los debates sobre la renta básica es que es tan importante que si se puede llegar a hacer, que tampoco lo soy seguro, tiendo a pensar que sí, que nuestras sociedades serán capaces de ganar esta... Victoria, es tan importante que no podemos hacer ningún paso en falso que nos haga perder este partido, porque este partido, si intentamos jugarlo, hay que ganarlo, fijamos, porque permitiría todo esto, permitiría construir un mercado de trabajo mucho más uh, coherente con el principio de dignidad del que hablaba tres o del que hablaba Darío. Pero García Manrique pone más cosas encima de la mesa, que está bien solo la porque tenemos poco rato ¿no? también, tenedlas en cuenta. ¿no? ¿Qué, qué es, qué es uh, un trabajo digno? ¿Qué es el derecho al trabajo? ¿no? Pues es este trabajo que nos realiza, es este trabajo que no tenemos que aceptar porque si no nos sobrevivimos, pero también es un trabajo que nos da tiempo libre. Porque el tiempo de la libertad seguramente es el tiempo libre, no el tiempo de trabajo en buena medida, aunque el trabajo no realice. Por tanto, aquí hay que volver a poner a la mesa, no sé si bajo la fórmula de las 35 horas, que parece que quedó quemada de infancia, que a la hora de la verdad las han mantenido, por cierto, porque también el tema es cuáles son los hechos y cuáles son los relatos. El relato es que las 35 horas fueron mal, pero no, no Sarkozy no las quitó, las uh, matizó pero no las quitó y, por tanto, hay un país en Europa que sí, que la jornada laboral oficial es de 35 horas y está aquí al lado. Por tanto, más allá de las 35 o no, la reflexión sobre el tiempo libre. Es decir, tenemos que construir nuestra vinculación con el trabajo de manera que nos dé tiempo para la vida, más allá del trabajo, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con estrategias para que haya pleno empleo. Digamos, ¿no? Cuando tú decías el par es una fuente de, de precariedad, ¿no? el ejército industrial de reserva, demás, etcétera. ¿Qué más cosas por encima de la mesa? García Manrique cuando dice trabajo como derecho, como derecho pleno, o sea, la plena desmercantilización del trabajo, porque cuando hablamos de derechos hablamos de desmercantilizar. Y lo que nos está hablando García Manrique es cómo se podría desmercantilizar. Hemos semi desmercantilizado la educación en nuestras sociedades democráticas, hemos semi desmercantilizado la sanidad en nuestras sociedades democráticas, apenas hemos desmercantilizado el trabajo. Un trabajo muy mercantilizado tiene los trabajadores algunos derechos. Pero esto no es la desmercantilización del trabajo. Entonces, desmercantilizar el trabajo es poner renta básica, desmercantilizar el trabajo es salvar un tiempo para la vida que no sea tiempo de trabajo, por tanto, la reducción de la forma de trabajo. Y Él insiste, por cierto, alguien ha hablado de feminizar, las feministas, la filosofía política feminista ha hecho una reflexión maravillosa en los últimos 20 años, impresionante, con unos textos fantásticos sobre el reconocimiento del trabajo no, no productivo, ¿no? Empleo trabajo, habéis hablado de esto también, las mujeres son las que trabajan todo el rato, los hombres generinos también, no o sé, sea, tampoco la distinción de género en estos términos, pero estoy de acuerdo, y por tanto hay un tema que es el reconocimiento del trabajo reproductivo, del trabajo no productivo, por tanto, ahí son una vez más los nórdicos los que más han avanzado en, porque si tú... Te tienes que dedicar a trabajos reproductivos, tienes que sobrevivir, por tanto te tienen que pagar rentas, por tanto aquí todas las políticas de pensiones a las familias, pensiones de maternidad, pensiones de estas políticas de transferencias para que la consecuencia del hecho de reconocer que hay un trabajo que no es un trabajo productivo, que se hace en el seno de una empresa, que se hace en el seno del mercado de trabajo, hay un trabajo socialmente necesario que es el trabajo de cura que el trabajo de cuidarnos los unos a los otros y, por tanto, cómo aportamos rentas para que ese trabajo sea posible, digamos. Y acaba García Mandrique diciendo, y luego la culminación de, de la de plena desmercantilización del trabajo, por tanto un trabajo plenamente digno, porque mientras el trabajo sea mercancía ahí habría un, un, un ragus marxista en el fondo, ¿no? Vamos a desmercantilizar el trabajo del todo, que no sea el trabajo mercancía, solo se consigue si somos nosotros soberanos de nosotros mismos en tanto que trabajadores como trabajo, una actividad que se hace colectivamente por definición, es el espacio de la interdependencia, el mundo del trabajo, pues tenemos que construir la soberanía colectiva. Y esto se llama democracia económica. Si queréis no hablemos de economía cooperativa y economía social, me da lo mismo, ya entendéis de lo que estoy hablando. Ser dueños de nosotros mismos cuando estamos trabajando y ser dueños de nosotros mismos es una cosa que solo podemos conseguir en grupo, porque trabajamos en grupo, con lo cual vamos una vez más, y perdón que yo siempre acabo con mi discurso, ¿no? a pensar muy en serio la construcción de proyectos de, de promoción, de apoyo, desde la sociedad civil, desde las instituciones públicas, desde todas estas formas de trabajo democráticas que ya existen. Ya existen. O sea, mira, hoy han nombrado el comisionado del nuevo Ayuntamiento de Barcelona estoy. Para la economía social y solidaria, que además ha nombrado Vía, buen amigo, uno de los impulsores de la economía solidaria, felices, ya está. O sea, necesitamos administraciones que se crean muy en serio que la historia de la economía social y solidaria va muy en serio. Y crear eso muy en serio es entender que el liderazgo tiene que ser de la sociedad civil y no de las instituciones, por cierto. Pero ¿no? las instituciones tienen que estar ahí. Por tanto, a renta básica sí. Pero bien hecho no el tema de la renta básica precisamente bueno como ya me han dicho que no podía hablar más no lo he dicho pero evidentemente no no no no estoy nada hay que hablar. a ver yo lo que diría es que cuando yo he intentado decir que el trabajo para todo el mundo no lo volveremos a tener y que por tanto tendríamos que pensar en alternativas al trabajo entendido con, con un contrato laboral y tal como hasta ahora lo hemos defendido, eh, estaba hablando de posibles eh, iniciativas de tipo comunitario, de tipo colaborativo, de tipo de intercambio, eh, basadas sobre todo en la comunidad, en, en pequeñas comunidades, eh, basadas en la proximidad. Se están haciendo experiencias de este tipo. Y esas experiencias yo creo que, que son transformadoras, que son pequeñas cosas, ¿eh? he hablado de esas pequeñas iniciativas, pero yo creo que eso nos irá dibujando otras maneras de trabajar. Otras maneras de trabajar, pero sobre todo el trabajo, lo que tendríamos que interrogar es, ¿es únicamente el trabajo, el medio para conseguir unos ingresos? Y eso condiciona, ¿o el trabajo es alguna cosa más que es conseguir unos ingresos es realizar la persona es construir el mundo y entre todos mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos si tenemos esas otras características el trabajo puede ser muy diferente pero entonces ese trabajo tiene que estar obligatoriamente ligado a una renta garantizada yo, cuando se habla de la básica, a mí me cuesta aceptar como un, en un papel en blanco, sí, renta básica. Renta básica implica, una, primero, unos recursos, todo un sistema que de momento no está claro que pueda aplicarse de manera fácil, como tú decías, se hace muy bien. Lo que yo siempre, y eso lo he pedido, por ejemplo, en diferentes ocasiones al gobierno de, de Cataluña, de decir si no tenemos en la renta mínima de inserción, que no funciona, ha de haber otra renta que garantice, garantice los mínimos vitales a toda la población. La que sea, a mí me es igual el nombre, pero yo creo que todas las personas, por el hecho de ser, y además es que tenemos un estatuto en Cataluña que, que reconoce el derecho de todo ciudadano de tener los mínimos garantizados para vivir dignamente. pues Hemos de argumentar y hemos de ligar obligatoriamente esa garantía de ingresos con un trabajo o con otro tipo de trabajo que no sea trabajo contractual, que sea actividad. He hablado de actividad. Yo, para mí, creo que somos un poco. No, no somos suficientemente valientes en replantear esos nuevos tipos de trabajo. Se habla, se habla, pero no hay muchas iniciativas, ni muchas, eh, eh, digamos, eh, experiencias, nosotros desde nuestra asociación hicimos un curso, no un curso, un seminario para identificar esas nuevas maneras de actividad, fracasamos, porque las entidades decían, es que eso es demasiado difícil, yo quiero trabajo, pero el trabajo hoy ya no lo tenemos, y entonces, yo he estado durante muchos años en servicios de inserción laboral. Nosotros la obsesión que teníamos era, la persona entraba y en uno, dos meses, tenía que salir con un contrato laboral. Eso ahora ya no es posible. Por tanto, el trabajo no es la única manera de incorporar las personas a la sociedad. La integración de la persona no pasa solamente por el trabajo y eso nos lo hemos de decir y repetir y tenerlo en cuenta eso en cuanto al tema rentas, evidentemente sí pero no sé si la básica hay otra cosa que se ha dicho por aquí y, y a mí me gustaría aplicarle también un poco una puerta más que antes no he podido porque se habla de justicia hemos hecho justicia que es lo que la persona tiene derechos hay derechos que no se acaban de aplicar y eso eh, lo, o sea, lo hemos dicho mucho pero quizás lo hemos dicho y yo creo que, que es todavía más importante ya no es la justicia sino que es aquello que hacemos para verdaderamente cambiar cambiar la sociedad y atacar las causas de la situación en la cual estamos hoy porque si vamos solamente a dar de comer al que no tiene dónde comer los menja, todos los comedores sociales es el fracaso más grande que hay de la política social. Por tanto, yo creo que hay que hacer una política y hay que hacer una acción desde, desde la base, desde la ciudadanía, pero también desde los gobiernos, de atacar las causas, de ir a cambiar las razones por las cuales estamos en situaciones de opresión, de exclusión y, por tanto, de pobreza y desigualdad. Y eso yo creo que nos cuesta también tenerlo en cuenta, y sobre todo hay políticas, eh, muchas veces de, de algunos gobiernos, que son todas paliativas, eh, to, todas, no, no hay nada que, que sea prevención, no hay nada que sea educación, no hay nada que sea, en definitiva, mirar hacia el futuro, sino solamente paliar el presente, y eso es un error. Yo simplemente voy a decir tres cosas, dos citas, la encíclica Laudato Si sobre el trabajo y una de mi propia cosecha. Cita 1, Laudato Si, número 127. El trabajo debería ser ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida. La creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de las capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás y una actitud de adoración. Cita 2. En típica de la número 128. La orientación de la economía ha propiciado un tipo de avance tecnológico para reducir costos de producción en razón de la disminución de puestos de trabajo que se reemplazan por máquinas. Es un modo como la acción del ser humano puede volverse en contra de él mismo. Pide la cita. Y tercera cosa, que estamos desde, desde el hermano Francisco, el hermano Francisco Benedito y a Juan Pablo II nos pues digamos hermanos. O pues, pues hermano Francisco, este hermano Francisco, esta es mía. Esta es mía. Yo he estado pensando todo el tiempo en aquello tan viejo de Gramsci. De que lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Eh, eso, en términos bíblicos, de espiritualidad bíblica, es el desierto. El desierto. No, no estamos en la esclavitud de Egipto, pero también estamos en una tierra prometida. Estamos en medio. El desierto es duro. El desierto personal y el desierto social es muy duro de atravesar. En situaciones de desierto, lo que yo me gustaría subrayar y con esto acabo es que los sueños de futuro no nos pueden hacer olvidar los sufrimientos del presente y que los sufrimientos del presente nos obligan a vivir el futuro. Muchas gracias a los tres. Es un tema, ya os dije al principio, apasionante. ¿no? Enseguida salen con muchas ideas. Yo creo que hay como una doble reflexión: que creo que desde Cristianismo y Justicia valdría la pena seguir avanzando sobre un trabajo plenamente digno ¿no? y una dignidad plena que va más allá del trabajo. ¿no? Creo que por aquí podemos seguir reflexionando. Muchas gracias.